te saludo nuevamente desde Crescante y hoy te voy a compartir solo un detalle más que teníamos por ahí pendiente que tiene que ver con la pos el posicionamiento del setup en esta esquina para eso simplemente vamos a poner mover el origen nos vamos otra vez a la pestaña de transformar mover el origen y me voy a posicionar en esta esquina puedo hacer un zoom bastante grande para tener la certeza de que estoy en esa esquina Ahí estoy colocado en esa esquina y ya el setup se puso en esa posición para que yo tener la referencia del maquinado. Ahora el tocho quedó en la parte de arriba, entonces yo tengo que irme a generar configuración, todas las entidades, baja ya el, el material del tocho y le doy a aceptar. Y con eso queda ya configurada mi pieza para poderse maquinar en los siguientes, en las siguientes cápsulas. Nos vemos en la próxima. Si te gustó, dale like y compártelo con los demás.